Hola, ¿cómo están? Mi nombre es David Esteban y estamos en un nuevo, nuevísimo video. El día de hoy vamos a hablar sobre unas preguntas que me hicieron en mi Ask. No, continuemos. Y bueno, vamos a empezar con nuestras preguntas. Aquí Notas. Esperen que ahora perdieron Listo, continuemos con el video Bueno, primer pregunta ¿Qué lo inspira a hacer videos? Mm. Eh, no sé, ser famoso, creo Segunda pregunta. ¿Qué dibujo animado me caracteriza? Mm, Mickey. me caracteriza Miki. Mi edad, eh, la edad geriátrica. ¿O oh, 15 o 15, 15? ¿Qué religión soy? Mm, de ninguna. Mi estilo de vida. Eh, no sé, no sé qué se lo de... ¿Quién me gusta? Me gusta la música. Me gusta mucho. ¿Creo en Dios? Sí, sí, creo en Dios. Su mejor amigo o amiga. Dios y la Virgen. ¿Cómo saber si mi novia es infiel? Bueno, como no tengo, entonces no, no sabría qué decirle. Eh, no sé, actuaría raro, creo yo. Si soy... Virgen No, yo soy más Jesús Algo así Serías mi novio mm. Si eres hombre, no Si es mujer, de pronto Bueno, y aquí anoté Gracias a las personas que preguntaron No las nombré por pereza Pero gracias, los quiero Y gracias por su apoyo Ese fue el video más divertido que he hecho Fue todo por hoy Muchas gracias por verlo Y ya saben, pueden suscribirse no mentiras creo que no, este es el mejor día eh.